Bonitas, eh, lo es también la próxima nota que vamos a hacer porque ya estamos con Gerardo Quiroga, que es formador de payamédicos, y Martina Tomasielo, que es payamédica en formación. Gracias a los dos. ¿Cómo están? Por eh, estar con nosotros. Hola, Arranqué presentándolos porque cuando uno dice payamédicos se da una idea. Pero si ustedes tienen una definición concreta, clarita y corta, nos la dicen ya. Bien, eh, antes de que nada, buenas tardes, gracias por la invitación. Eh, payamédicos somos agentes de salud que nos dedicamos a trabajar la parte emocional del paciente hospitalizado. Uh -huh. Esa sería, digamos, con la definición concreta con la que nosotros trabajamos. Bien, Gerard, y vos sos en este caso formador de Payamédico y acá tenemos a Martina, que estás en formación. Terminando. ¿Cómo es eso, Marti? con tanta experiencia? Sí, sí, ¿Sí? Eh, es increíble porque es un momento de muchísimo aprendizaje. No solo en la formación de, de encontrarse esto, de, de formar el payaso de uno, eh, empezás también con esto de reencontrarte con el niño interior que uno oh, tiene. Y aprender que, que la sonrisa o que con el juego vas a poder cambiarle el día o un momento del día a la persona donde vas a ir eh, es algo que, que no se puede poner en palabras. Gerardo decías, somos agentes de salud. No necesariamente quien decide formarse como payamédico debe ser eh, un profesional de la salud. Exactamente. La gran pregunta es si el que quiere ser payamédico o desea hacer el curso tiene que ser eh, médico o teatrista o algo del respecto de la salud y no es así. Ajá. La persona que quiere ser payamédico puede ser cualquier persona eh, que tenga vocación de servicio y que esté dispuesta a capacitarse para ser payamédica. ¿Cómo, cómo preparan la parte donde van y se encuentran ¿no? con, con alguna persona, sobre todo con algún nene chiquitito que está enfermo? ¿Cómo se preparan ustedes psicológicamente? Nos preparamos desde la, el fortalecimiento del personaje que nosotros creamos. Ajá. El curso justamente es para que tomen herramientas, desde cero, desde ir perdiendo la vergüenza, la desinhibición, todo eso y para que ir construyendo el payaso teatral, que es el que va a ser el payamédico eh, y que va a defendernos de alguna manera De todas las vicisitudes que hay en el hospital ¿no? De todo lo que se ve sí, sí, Eso claro, le iba a preguntar realmente. a Martina Te tenés que creer, súper creer el personaje sí, Porque sí. si no te mata a ver un, sí. un niño enfermo Es por eso, bueno, eh, también uno cree que quizás Al que le cueste un poco expresarse y todo eh, Va a ser difícil hacer el curso Y por eso está bueno como aclarar que no uh -huh. Que es parte del acompañamiento, bueno En caso de Ger, que es el y todo De estos meses donde... Uno se va explorando, se va conociendo, va sacando esa vergüenza que uno tiene y se va trabajando y llegas a crear este personaje, este payaso que te va a acompañar. Es el, que, este, el que entra a esa habitación Este personaje, este payaso que, que estás hablando Que cada uno le da identidad ¿Cómo buscan el nombre? ¿Lo buscan en conjunto? ¿Cada uno o sea, tiene la idea? ¿Le van dando la vida? Sí, sí, eh, qué buena pregunta eh, Le damos un nombre uh -huh. Le damos una identidad uh -huh. Y empezamos de a poquito a hablar de la doctora o el doctor Bien. Es, eh, Gerardo y el doctor Manolino ¿Vos sos Manolino? Mielino, Manolino. ¿Y médico. vos, Marti? Ahí estoy creando el... Está buscando Estamos buscando Claro, que debe ser difícil, sí, ¿no? ¿no? ¿Por qué? Sí, porque tiene que ser un Estoy, nombre. Y tu escudo también claro ser protector. claro ¿Sí? Es una identidad sí, sí. Que, que no tiene que ver con tu nombre, que tiene que ver con algo que a vos te represente, pero no tiene que ver ni con tu sobrenombre ni con tu nombre. Porque tiene que ser un heterónimo, nosotros le llamamos, ¿no? Otra, otro. Que es lo sí? que te permite eh, generar como esa distancia también de que no te afecte Perfecto. en lo personal. Perfecto. Sino que con ese payaso que uno es, puedas ah, intervenir. Muy bien. Y, y hablamos de una tarea en el caso de ustedes absolutamente solidaria. Eh, por lo tanto, quien decide formarse como payamédico después tiene la posibilidad o la flexibilidad para acomodarse de acuerdo a, a, a su vida y a sus sí, obligaciones, ¿verdad? Sí, es así. Eh, hay payamédicos eh, en, en distintos lugares de Mendoza, de Malargue, bueno hasta, la, hasta Capital, zona este, y en, en Gran Mendoza hay distintos hospitales y de, de acuerdo a la de, de disponibilidad de cada uno que tenga sus horarios, eh, bueno, a, en la jornada de Paya Médico lo que, lo que implica son dos horas una vez a la semana. Ah, bien. Uh -huh. Uh -huh. ¿Y tienen alguna sí, experiencia que nos puedan contar? Bueno, Marti, vos sos muy reciente todavía en sí, esto. Sí. De Paya no, Paya Médico, ya está, pero, está terminando. Pero, pero, to, to, ¿Vas a los hospitales? No, todavía, todavía no queda poquito sí y vos Gerardo que, que nos cuentes alguna experiencia así que hayas tenido decir wow por acá es mi camino sí eh, pasa bueno que de, eh, antes de para médico yo estuve mucho en los hospitales por cuestiones eh, familiares personales uh -huh. y ya veía que en, entendía claramente que la parte anímica era una, una estaba unida a la parte física sí. uh -huh. eh, Eso así te iba a iban estaban completamente relacionadas uh -huh. no entonces, bueno, cuando empecé para médicos, eh, empecé a ver de, desde otro lugar más cerca eh, experiencias que se han vivido y, bueno, una de las cosas, tengo muchísimas cosas para recordar, pero una de las cosas que nosotros también hacemos mucho guardar el secreto profesional de las personas que, claro. y situaciones. Pero me acuerdo de uno de los casos muy resonantes acá de la provincia, eh, había una criaturita en terapia y no podía ingresar nadie porque estaba muy grave, ...y me acuerdo que nosotros ya habíamos ido, estaba en el NOTI... ...nosotros ya, nos, ya habíamos hecho nuestra jornada y nos estábamos yendo... ...y viene la, la jefa, digamos, de ahí del servicio... ...y nos pide, por favor, que, que volviéramos, que necesitaba que... que ...esta nena estuviera, que, que los viera, los payamédicos... ...estaba en una situación muy delicada... ...y ahí nomás, dos de las chicas se volvieron a vestir, estuvieron... Y, y fue muy intenso porque la despedida la hicimos nosotros, wow, eh, entonces, bueno, nosotros uno de los objetivos es, es acompañar siempre, ¿no? Uh -huh. Recién decías que situaciones personales ya te habían hecho conocer lo, lo que es eh, la vida del hospital y lo necesario que es atender lo emocional. Me imagino que eh, los payamédicos en general habrán pasado muy mal durante la pandemia, donde eh, se prohibieron todo tipo de contactos y donde costó mucho que se entendiera desde el sector de la salud que esos enfermos necesitaban sí. ver a sus seres queridos que al final, eh, bueno, empezaron a permitir las visitas, ¿no? Sí, sí, totalmente. Nosotros tuvimos que eh, reordenarnos en un montón de, de aspectos porque nuestro lo, lo nuestro es así, digamos, presencial no claro. y con la pandemia se dio toda esta situación y tuvimos que reinventarnos y bueno, descubrimos la virtualidad, uh -huh. que la virtualidad obviamente no es lo mismo que la presencialidad pero también tenía muchas bondades donde por ejemplo habían personas de parajes lejanos de, de Mendoza que llegaban solicitudes a, a Paya y a través de una videollamada, de cualquier medio, podíamos hacer intervenciones eh, que por ahí, por lo no se puede hacer. Uh -huh. Sí, pero siempre el, el contacto físico no cambia con nada y también pienso no lo importante que debe ser para los familiares que tienen algún familiar internado cuando ustedes llegan y el contacto también con ellos, ¿o no? Sí, sí, totalmente. Nosotros no solamente se quedan en la persona que está internada, No, no, no. También. Nosotros cuando vamos a intervenir, intervenimos con todos, con la gente de seguridad, con la gente de limpieza, con la gente con la enfermería, con los acompañantes, con entre las personas que están en la misma habitación, porque muchas veces hay dos personas o tres en una misma habitación y, y ni siquiera se han hablado y llevan como dos semanas internados. Uh -huh, uh -huh. Entonces nosotros buscamos ese vínculo, tratamos de que todo sea armonía. Qué ¿Tiene un concepto, una relación del payamédico? con los pacientes niños nada más, pero ¿también ven adultos? Sí, sí. totalmente, sí. sí. sí, sí. Sí, sí. Eh, nosotros vemos, pasa que el payaso está como muy relacionado con el con la parte claro, de infantil, claro, claro, pero sí. nosotros vemos todas las edades. Para, para, para organizar entender un poquito, por ahí el que está al otro lado y no entiende muy bien cómo es la función, acabas de decir que trabajan dos horas más o menos en los hospitales. Uh -huh. ¿Cómo es la labor en conjunta con los hospitales? ¿Ustedes los eligen? ¿Los hospitales los eligen? ¿Les dicen con qué paciente tienen que estar o...? ¿Cómo, ¿Cómo es eso? Qué buena pregunta también. Eh, nosotros eh, vamos a los hospitales a los que consideramos que, que está bueno tener una intervención. Uh -huh. También tenemos eh, pedidos. Que nos llegan a, a la ONG para poder estar en la institución y eh, nosotros nos organizamos, eh, una vez que digamos, hay un acuerdo con, con el hospital, con la institución, desde la parte directiva, desde los permisos, con todo eso, no es que nosotros vamos a un hospital y decimos hola, y no, no sino no, tiene, claro. tiene que haber toda una cuestión legal y demás que esté aceptado por, por la parte directiva del hospital y eh, después, una vez eso, una vez acordado eso, nosotros tenemos una jornada, de, que está toda diagramada Que son los cuatro tiempos Y en, en el primer tiempo nosotros hacemos el payapase uh -huh. Que lo que es recaudar información De la persona que está hospitalizada Todo lo que podemos recaudar es bienvenido Así eh, sea lo mínimo, pero eso es importante. Uh -huh. eh, pero no la utilizamos, o sea, hace información. Como les decía recién, el secreto es profesional y lo guardamos para nosotros. Uh -huh. Pero nos, ha, nos hacemos un mapa para poder ir a intervenir. Nosotros hacemos, por ejemplo, bueno eh, fulana de 8 años internada por tal patología eh, con su mamá. por Entonces ya más o menos armamos un mapa de qué bueno. es lo que se puede ir haciendo, sí, sí. Uh -huh. claro. eh, porque es improvisado todo Realmente, lo demás. Claro, Realmente, y se encuentran con claro, pacientes sí. diferentes todo el tiempo. Marti, ¿y qué expectativa tenés? ¿Tenés eh, mucha ansiedad Muchísimo. por llegar a, a algún hospital? Sí, sí, por un lado es como que no querés que termine el curso, porque también tenés eso de que encontrás un grupo humano increíble, y bueno, el acompañamiento de GER eh, es fabuloso. Eh, pero por otro lado también está parte de la intervención de ahora empezar a, a crear el vestuario, mm. terminar el nombre, definir todo y, y encontrarse, bueno, ¿cómo va ah. a ser esto de entrar al hospital? ¿El y... vestuario lo olvidás vos? Sí, pero lo tiene que aprobar Ger. Claro, ah. sería como la, la tesis, ¿no? Ya es el sí. resultado. Sí. ¿no? Sí. Exactamente. <risa> bueno, seguramente bueno. muchas personas se preguntan cómo puedo ser yo también un paramédico Están brindando cursos ahora, arranca, bueno, ya arrancó Julio. Van a empezar con cursos, así que creo que tenemos una placa de Sarkoti para que el, vean en julio ser. es el próximo exactamente en julio inicia el 2 de, del 2 de, de 7 el sábado Bien, de generativo. 5 a 7 horas eh, en el SIC número 1 que está en la calle 9 de julio 3565 de ciudad eh, y bueno el único requisito que nosotros estamos pidiendo ahora es el tema de la vacunación covid Ajá, eso bien. es lo tres que, o cuatro las que sean el, el calendario completo eh, cuatro es el uh -huh. calendario completo sí. así que eh, eso es por, por qué porque en las instituciones que en las que nosotros vamos claro se los exigen nos eh, exigen entonces eso bien, bien entonces volvemos ahí está eh, sábado 2 de julio de 17 a 19 el 9 de julio 35 65 de, de ciudad, ciudad exactamente bueno están todos los que deseen abocarse a esta tarea invitados allí los van a estar esperando miren miren hay fotitos de los payamédicos en Nauti. el noti sí. eh, que se sumen por felicitaciones ese. por lo que hacen la verdad que para los familiares que tienen algún paciente internado ya también ni hablar para la persona es, es muy lindo saber que con una sonrisa pueden ayudar en el tratamiento porque se ha comprobado que con amor y, Ay, con, sí, y con sí, sonrisas los se puede un mundo mejor sí así pero y pueden ser mucho más fáciles sí. y más, más llevadero para todos lo vio lo vio en carne propia así que el, felicitaciones el dolor duele menos gracias eh, sí. no gracias a ustedes amable bueno tenemos mensajitos a ver para cerrar este desde la redacción bueno.